Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de nuestra pieza de Hermes de este año. Disculpen, bueno, saben que somos muy puntuales. Bueno, dos minutos de nada, cuestiones técnicas. Pues os digo bienvenidos, sobre todo les agradezco la asistencia en un día tan maravilloso de primavera ya adelantada que tenemos y que estén hoy aquí bueno, por el interés que siempre demuestran en nuestras actividades. Agradecer también a la Asociación de Amigos del Museo, que siempre está bueno, pues aquí apoyando todo lo que hacemos y, bueno, y la importancia que tiene la participación de la sociedad civil también en nuestro, en nuestro museo y en, la, y en la cultura. Y bueno, pues por supuesto agradecer a Teresa Siménez, que esté hoy aquí con nosotros, que viene desde Alicante, que viene de otros viajes que lleva ya encima estos días y bueno, muchísimas gracias Teresa por estar hoy aquí y porque nos va a hablar de un tema que llevábamos ya mucho tiempo interesados en ello, pero bueno, ahora mismo pues hay más datos que, que podemos profundizar mucho más en estas cuestiones, bueno, del mundo tardo-antiguo como lo conocemos nosotros genéricamente. ...acaba de finalizar la exposición Córdoba y el Mediterráneo Cristiano... ...que también iba sobre el mismo tema... ...y ahora mismo pues digamos que está más en auge... ...por las nuevas investigaciones que hay... ...pues, pues todo, este, todo este periodo histórico... ...que muchas veces se ha tratado solamente como una simple transición... ...entre una etapa cultural y otra... ...y sin embargo pues tiene su, su carácter propio... ...y su importancia propia también como vamos a ver en toda España y en Córdoba también en particular, lo tiene. Bueno, pues Teresa, aparte de, de que hemos colaborado muchísimo, bueno, muchísimo en varias ocasiones, en exposiciones temporales que ha hecho en el Museo de Alicante y, bueno, y en otra también en Lisboa, estuvimos mm. colaborando con piezas de este museo con ellos, pues ella es licenciada en Historia por la Universidad de Alicante y su orientación de investigación en prehistoria, historia antigua y arqueología. Tiene un doctorado en arqueología tardorromana y en la Arte Edad Media y actualmente trabaja en la arqueología medieval con su tesis doctora centrada en el análisis del poblamiento rural a través del estudio del yacimiento emiral de Cabezopardo en San Isidro, Vega Baja del Segura, Alicante. Desde el año 2006 trabaja en el Museo Arqueológico de Alicante dentro de la unidad de exposiciones y difusión donde desarrolla labores de coordinación técnica. Y durante los últimos 10 años ha sido responsable y co-directora de las excavaciones en el yacimiento del Cabezo del Molino, proyecto integrado en el plan de excavaciones de la Diputación de Alicante. Precisamente ese, este proyecto es el que creo que nos va a hablar hoy de, de las novedades tan importantes que, que tiene. Y ustedes dirán, bueno, hay una pieza del mes y Alicante pues tiene mucha relación porque la inscripción que ustedes, se me olvidó decirle que ustedes pueden ver abajo, eh, la entrada que está expuesta, pues la única inscripción que conocemos ahora mismo es, bueno, en, en Hispania, que habla del tema que ella va a tratar ahora. Así que muchas gracias Teresa. Bueno, muchísimas aquí. gracias, muchísimas gracias al Museo Arqueológico de Córdoba y a todos ustedes, que la verdad es que el aforo es impresionante, para ser un domingo, un día precioso en Córdoba y en fin, además sé que... Ayer lo estábamos comentando antes. Hay una comunidad alicantina importante, por lo visto, aquí en Córdoba. Ayer, cuando llegué, me vi todas las hogueras de Alicante aquí. Pensé que era por mí, pero parece que era por la comunidad. Y bueno, pues mira, había sido, ¿Sido invasión. A... Ahora sí. <risa> <risa> Ahora sí. Ha sido invasión alicantina en, en, en general. Bueno, eh, voy a intentar hacerlo lo más eh, didáctico, entre comillas, posible porque a veces son términos y conceptos un poco mmm, difíciles de, de explicar y voy a intentar ir un poco así, despacito. Yo cuando hablaba con Lola por primera vez veníamos un poco en <coughs> el tema de la exposición de cambiadera, que yo reconozco que no pude venir a verla porque me ha sido imposible, pero que me han hablado de ella por distintos... Eh, por un lado, porque trabajo en un museo arqueológico y entonces también nos interesan otro tipo de exposiciones, y luego por el contenido propio de, de la exposición. El catálogo sí que lo he podido ver, además me han regalado uno esta mañana, que lo agradezco muchísimo. Y bueno, yo creo que voy a intentar mantener un hilo de comunicación en relación a eso, porque como a lo mejor es un concepto que ya habéis visto, que es más fácil de, de entender, y sobre todo, la idea del de famoso cambio de era, es decir, nosotros estamos ahora, vamos a tratar un tema que es un periodo muy oscuro. Es un periodo oscuro que cada vez tiene más luz, pero es ese famoso tránsito entre la caída del Imperio Romano y la llegada del Islam, que son desde el siglo IV a.C. hasta prácticamente el siglo VIII, que son 400 años, que no es poco. ...y que se, según las fuentes históricas sabemos que se van produciendo una serie de, de, de eh, eventos... ...pero que luego arqueológicamente no son tan fáciles de documentar. Tenemos una transición de un mundo mundos o a un mundo romano... ...que está cambiando, pero que sigue teniendo una entidad romana todavía... ...que se percibe como romano pero que va a transitar. Tenemos unas invasiones de los pueblos del norte... ...de esos pueblos que estaban más allá en la zona de Germania que son los famosos subos vándalos y alanos que todos hemos estudiado, que no sabemos exactamente qué efecto físico tienen aquí, pero que desestructuran un poco la política local, tenemos la llegada y la implantación de, del mundo visigodo, que ya se estabiliza como un ente político, aunque los visigodos siempre fueron bastante inestables, y la llegada del Islam ya casi en el siglo VIII. Si todo esto es oscuro y difícil de entender, nosotros vamos a meter una cuña en medio que es los bizantinos, que son los grandes olvidados de todo este proceso. Los bizantinos llegaron, sí, llegaron a la península, pero es que si se visibiliza poco el resto de conceptos, el de los bizantinos ya es el más difícil de, de entender y es el que vamos a intentar tratar y sobre los descubrimientos del cabeza del molino, su nacimiento que excavamos en la provincia de Alicante donde más ahora mismo se, está, se están averiguando cosas lo primero que yo quería un poco traer en este mapa es un poco esa explicación aparte de, de Constantino, que me encanta porque no tiene mucha trascendencia ahora mismo aquí fue uno de los últimos medios pero tiene esa efigie tan imponente y, y es tan maravilloso esa destrucción del mundo entre el oriente y el occidente el imperio romano se divide la parte oriental, como podéis ver, se mantiene bastante compacta porque sigue siendo Imperio Romano. De hecho ellos no se llaman mundo bizantino, se llega posterior en la historiografía, ellos se llaman Imperio Romano. Son el Imperio Romano de Oriente, mientras que Occidente es un poco el que se deconstruye, o sea, es el que se fractura, se fractura en distintos reinos y eso supone que sobre una base social romana que todos conocíamos, eh, se van a ir asentando una serie de reinos y hay una, de alguna manera una desestructuración política importante. A nosotros nos interesa principalmente el reino vándalo que se va a instalar en Norte de África. Los vándalos son otros de los grandes desconocidos porque los vándalos sabemos que pasan, pero no sabemos, eh, sabemos que pasan por la Bética, pasan por la Cartagena, pasan por la zona de, de Alicante también y toda la zona de Cartagena. Pero sabemos que hay asentamientos, hay quien se empieza a reconocer ahora asentamientos vándalos y parece que tienen más fuerza política de la que en un principio pensábamos, pero tampoco los tenemos muy controlados. Pero lo que sí sabemos es que se asentan en el norte de África, en la zona de Túnez, que es una zona altamente productiva y que además los bizantinos luego van a intentar controlar también. En relación a la exposición y a lo que está pasando en este tránsito, aparte de la destrucción política o la desestructuración del imperio, tal y como se conocía en el siglo I en el siglo II, otro de los grandes elementos es la llegada del cristianismo, el cristianismo como entidad religiosa, política y también como entidad que tiene una relación con el mundo funerario. La... Esto es importante porque nos... yo he traído aquí un ejemplo, por ejemplo, una, la visibilización de ese cristianismo que se presentaba en las posiciones, por un lado a nivel de arquitectura, que va a representarte en, en los templos que van a ser las basílicas o los elementos adyacentes a ellos, eh, donde van a vivir las nuevas élites locales y las élites eh, religiosas. Esta es la, la basílica de la Alcudia de Elche, de Alicante, que se menciona, ...varias veces en la exposición, porque es de las más antiguas... ...hay un cierto debate sobre si era una basílica de origen judío o luego cristiano... ...pero al final, conceptualmente, estamos un poco en, en, en la misma línea... ...es una basílica, es esa representación del cristianismo... ...que nos llega en primera instancia a nosotros desde la zona de Italia... ...que llega a la península, a las provincias como España, ...a través de las élites y que tiene una manifestación funeraria que va a ser las artes plásticas que conocíamos para el mundo romano pero ahora con una iconografía relacionada con el Antiguo y Nuevo Testamento El sarcófago se usaba desde hacía muchísimo tiempo pero ahora la representación iconográfica, o sea, lo que va a representarse en el sarcófago son escenas como por ejemplo el sacrificio de Jonás, del Antiguo y del Nuevo Testamento también tenemos elementos como este, por ejemplo, es un mosaico en la zona de Alicantes, que montamos una exposición hace poco, mucho más pequeña, pero también sobre este tema del origen del, del cristianismo, de las primeras expresiones cristianas que, que, iba a, que aparecían en España y en, en nuestro caso en la cartaginense, que es donde estamos nosotros. También tenemos mosaicos, funerarios, es un poco para... Eh, hablar precisamente del de tema de la importancia de la llegada a las élites en los siglos IV y V de este cristianismo pero que todavía no ha permeabilizado en otro mundo que va a ser el rural que es un cristianismo que nos llega, como os decía, un poco de Italia, de la zona occidental y que luego va a ir cambiando y nos va a llegar un poco más de la zona oriental que es la que me interesa a mí el cristianismo, además de ser un nuevo rito de enterramiento, eh, hay un artículo muy interesante en el, artículo, en, el, en el catálogo de cambio de era que es sobre la epigrafía cristiana. No hay tanta, hay epigrafía, no hay tantísima, pero sí que hay. Y lo interesante es cómo cambia totalmente de la epigrafía romana, que estaba tan es, es vuelven a coger un modelo romano y lo transforman, lo adaptan. Entonces, en la epigrafía romana uno podía encontrar todo el, de, digamos, la, el decálogo de la vida de la persona, sus cargos, quiénes eran, sus relaciones familiares y sociales, mientras que la epigrafía cristiana cambia radicalmente, hay una individualidad, te enfrentas tú solo a Dios y de alguna manera solamente sale tu nombre, un salmo, una frase relacionada con, con, con el mundo cristiano y la fecha en la que uno fallece. Es muy interesante porque hay muy poca epigrafía y sin embargo Córdoba tiene, como decía Lola, una de las pocas evidencias de epigrafía cristiana que además es interesante por lo, que, lo poquito que dice y que conserva. Y es que una persona, que no se sabe por qué se ha perdido esa parte de la extinción, ha muerto por una llaga en la Ingrid. Una llaga en la ingle está relacionada, como ellos, esta es la ficha que me pasaron del museo, y eh, está relacionada con un fenómeno que es muy conocido. Para una pandemia terrorífica que se dio en el siglo. Bueno, hay distintos episodios de peste, pero este fue uno de los más graves y en este caso fue en una época en la que se llamó la peste de Justiniano, y ahora veremos por qué. Eh, las pocas veces que se mencionan este tipo de llagas inguinales, etc., es eh, precisamente en relación a muertos que se producen en Constantinopla. Entre el año 573-74 esta es una de las plagas. De hecho, Justiniano ya había muerto en este momento, pero se suceden. Y por lo que nos cuentan las fuentes escritas, la, la peste en este momento mataba a miles de personas en la zona de Constantinopla al día. Claro, las fuentes siempre son, no sabemos si exageran o no exageran, pero realmente debió ser muy violenta, muy virulenta. O sea, fue un momento en el que moría muchísima gente en la zona oriental y genera un impacto. Hasta hoy en día sabíamos que la peste se había concentrado en la parte oriental, pero no sabíamos ni si los bizantinos o la peste habían llegado a la parte occidental porque no había noticias de este tipo de elementos. Aquí hay una inscripción que claramente te dice que ha pasado esto y nos pone una fecha muy concreta, que eso a mí me ha costado un montón de dataciones de radiocarbono y un montón de estudios de ADN y aquí directamente te llega una inscripción y te pone el día, la fecha, todo, ha sido una cosa un poco... Entonces, estamos hablando del año 607. Este año es muy interesante porque coincide con una peste muy violenta que se va a suceder aquí. ¿Qué, qué, quién es la, que, o sea, ¿Por qué se produce la peste de Justiniano? Justiniano es uno de los emperadores o sea, de este imperio de Oriente que estábamos hablando, este imperio de la zona oriental. Eh, hay una secuencia de emperadores y a, a partir de a mediados, a principios del siglo VI, se produce ya la llegada de tanto de Justiniano como de Teodora, que es un personaje muy interesante que acompaña a Justiniano siempre, pero que luego ha sido muy, eh, muy maltratada en las fuentes. Justiniano lo que considera en un momento determinado lo que se llamó la tu imperio, o sea, es lo que dice bueno el imperio de, el imperio romano hay que volver a recuperarlo no solamente la parte oriental donde nosotros ya estamos fuertes sino también queremos recuperar toda la parte occidental volver a ser el antiguo imperio y entonces en esa renovación empieza una serie de campañas militares que se van sucediendo por el Mediterráneo hasta que llegan a la península en la península llegan a hacer una provincia que se llama Hispania con ese líquida, y de esa provincia hay muy poca información. Justiniano, que era un poco como Julio César, deja muchos escritos de todas sus secuencias. Él va contando, o sea, tiene mucha narración, era un hombre que le gustaba, que se visibilizó mucho. Entonces, tenemos muy bien datadas todos los movimientos de las tropas militares que se hacen desde la zona oriental a occidental. La primera que va a conquistar, que está entre el año a principios en el 525, más o menos, están ya en la zona de Cartago, que era ocupación Vándala, y enseguida se hacen con esta zona. Esta zona es una zona de alta productividad eh, a nivel de cerámica y de... Sí, a nivel cerámico y de, y de cerealístico, al que Egipto que ya lo tenía, de ahí salta Sicilia, se conquista en 2-3 años toda la zona del Imperio Ostrogodo, del Reino Ostrogodo, de Sicilia a Santa Cerdeña, de Cerdeña a las Islas Baleares y rápidamente llegan a la península. Llegan a la península, pero ¿cómo llegan a la península? Nosotros no tenemos muchas fuentes sobre la llegada de, de las tropas militares. Sabemos que llegan, sabemos que hay tropas militares, la capital la establecen en Cartagena, Córdoba entra y sale constantemente en las líneas de la ocupación de Bizantina porque parece, Córdoba era visigoda, parece que hay una serie de conflictos, es decir, los, los bizantinos entran, los, los visigodos siempre se están peleando entre ellos en un momento determinado. Eh, llaman a las tropas de los bizantinos, como harán luego con el Islam, para que eh, apoyen a uno de los bandos. Y los, Como siempre les pasa, terminan diciendo, bueno, pues ya que estamos aquí, conquistamos y consolidamos toda la zona y nos lo quedamos todo. Eh, pero previa a esa zona, nosotros consideramos que previa a esa ocupación militar, tenemos una información sobre la presencia puntual de otro tipo de actividades en, en relación al mundo bizantino que... Ana Paret, que son los comerciantes, previos o sea, antes de que lleguen los bizantinos o las tropas militares, sabemos que los, los comerciantes estaban llegando aquí, porque también nos mencionan las fuentes comerciantes orientales, lo que pasa es que las fuentes son confusas y muchas veces si la arqueología no te deja registro, pues es difícil de interpretar, no sabemos llegar al, al punto. Insistiendo un poco en el libro este del cambio de era, había un artículo precisamente de Mateo Riera, de la zona de Cullera, que ellos están hablando de los monasterios. Hay unas, unos asentamientos, en Costa, en este caso Málaga, entraba en esa línea también, en el que de repente se encontramos una serie de estructuras con vertederos, con una gran cantidad de material que viene de la zona del Mediterráneo Oriental, es decir, de la zona de Chipre, Sirio-Palestina, de la zona del norte de África, que era la zona vándala, pero que ya era bizantina por la conquista, y que tiene una iconografía cristiana que lo va a invadir todo. Son lucernas, son los cuencos, esta es la iconografía que podemos ver, que aparece el buen pastor, es una iconografía muy sencilla, estas cruces en ánforas, todo eso significa que efectivamente se está moviendo, se está difundiendo a través de un comercio, de una población oriental se está difundiendo ya no a las capas más altas sino a nivel rural se está llegando para poder establecer este tipo de elementos la idea es que eran monasterios eso es lo que yo dudo si son o no son monasterios porque en la zona de alicante lo que nosotros es verdad que encontramos asociados a esos espacios de vertido con todo ese material encontramos Baptisterios. Los baptisterios son con, cuando en las poblaciones cristianas comienzan la ablución, o sea, digamos, la, el momento en el que se les va a echar el agua, ellos tienen que son adultos todavía y entonces tienen que bajar la escalera y luego subir la escalera. Cuando ese proceso se va desarrollando, llega un momento que ya no son los adultos sino que son los niños y se pasa del baptisterio a la pila bautismal, pues el niño no puede andar. Entonces tenemos que sobrelevar y generar una pila bautismal para poder hacer la consagración. Nosotros, por ejemplo, en Alicante, en el siglo VI, encontramos más que monasterios al uso, encontramos este tipo de batisterios con esos materiales en espacios rurales, no en entornos urbanos como podría ser Córdoba, pero sí en los entornos a esas ciudades. Y en relación a esos entornos rurales, a esa cristianización de una población, a esa llegada de militares, de comerciantes o de, o de monasterios que se están instalando ahí, Empieza nuestro proyecto en la Vega Baja del Segura, en, en Alicante. Este es un mapa, bueno, nosotros nos ubicamos muy cerca del río, este es el río Segura, que es uno de los ríos que, que va a vertebrar toda la zona, este es el Dinalopó, que también es muy importante, y estamos en una zona como, como una antigua zona lagunar. La ciudad de Orihuela va a ser nuestra capital, la, la capital que cuando llegan los visigodos, cuando llega el mundo islámico, es la que se va a, a vencer, y nuestro yacimiento, está aquí, es el número 3 hay otros yacimientos en el entorno pero bueno, esto no, no es interesante aquí el yacimiento que yo escavo que es el Cabeza del Molino está en esta población de Rojales que me decía Lola, no se llama Cabeza del Molino no, es, pero lo que pasa es que la población se llama Rojales se descubre en los años 90 y en realidad no se descubre por la necrópolis lo que se descubre es un área como había una gran cantidad de material en superficie que pertenecía a estos famosos vertederos que luego ya lo hemos ido entendiendo. Aparecían zonas industriales que todavía no sabemos interpretar también tardoromanas y les apareció, por ejemplo, una primera tumba, es una tumba en fosa que estaba orientada eh, hacia el oeste, la cabeza hacia el oeste, los pies, los pies hacia el este. Era un rito cristiano claramente, pero no se le dio más trascendencia. Era una tumba mm, con un enterramiento múltiple teníamos un, un, un varón adulto y tres conjuntos a los pies de tres individuos que habían sido enterrados con él. En realidad yo cuando llego allí, si os acordáis un poco del currículum que yo tengo, es por el mundo islámico, porque yo lo que estudio en realidad es el, la implantación de la llegada del mundo islámico en la Vega Baja, que es una zona de río, y el desarrollo de la agricultura en la zona de la Vega Baja. Teníamos los acauces, pero teníamos una intensidad de material paleocristiano, que se llamaba en su momento, de esa cristianización. Y bueno, cuando llego allí, este es el ferro, esta es una, es una foto aérea actual, de hay una pinada, habían hecho una pinada moderna, que sabía, el río está aquí, ahora está, enca, está totalmente encajado, y bueno, era, es mucho más bonito de lo que parece, porque es un río aquí muy chiquitín, pero en segura tiene su... Sobre todo es estacional pues los ríos mediterráneos ahora tú los ves son un hilo y cuando llegan las riadas pues te lo invaden todo. Y toda esta es la famosa zona de huerta entre Alicante y Murcia, que es de donde viene gran parte de, todo el, de toda la agricultura vegetal que ahora mismo hay en España. Bueno, nosotros estamos en un alto en relación mm. al río eh, y lo que el yacimiento va a ocupar toda esta meseta. El yacimiento, milagrosamente, nunca había sido localizado. O sea, si se veían los materiales en superficie, muchas veces estos necrópolis, el problema que tienen es que han sido espoliadas, porque Porque ahí la gente va con detectores, tienen ajuares y, bueno, pues rápidamente son, ahí había muchos cazatesoros, pero no sé por qué, siendo una necrópolis que está bastante accesible, que no tiene una profundidad, o sea, se localizaba rápidamente, nunca nadie llegó... Alguna cosa nos tocaron pero muy poco y eso nosotros desde el principio lo planteamos como una oportunidad para hacer un estudio de todo lo que era, un estudio por primera vez de, digamos, de todo ese conjunto para ver exactamente eh, qué decirte, la, los movimientos de población, las relaciones parentales y se hizo un equipo multidisciplinar en el que estamos arqueólogos, yo, que yo soy la directora, en un grupo de antropólogos que nos están asistiendo constantemente en las áreas de trabajo y luego hacen los estudios de laboratorio. Luego tenemos una colaboración con el Instituto Genético Max Planck de, de Jena, de Alemania, y con los laboratorios de Miami para el tema del radiocarbono. Entonces, lo que queríamos era hacer un estudio completo para ver qué, genéticamente cómo se hacía o cómo se comportaban estas necrópolis, parentescos, movilidad, cosas de ese tipo. Aquí, nada más llegar, nos dimos cuenta de que estaba en esta, esta zona de enterramientos, el área de vertido se concentraba en, digamos, en otra de las laderas y con la Universidad de Cádiz, precisamente, hicimos un georadar, pasamos un georadar por todo el cerro y vimos, para un poco entender cuál era la extensión completa del yacimiento. Eh, y enseguida nos dimos cuenta de que la necrópolis lo ocupaba todo. Eh, debe haber unas 200 tumbas, de las que actualmente hemos excavado unas 40 aparte de otro tipo de contextos que sabemos que hay, que son de época tardo de época ibérico, porque también hay hornos. Es un yacimiento complejo porque tiene una secuencia bastante, bastante importante, pero nos vamos a centrar en la, en la necrópolis. Este es un plano general, actualmente, sobre todo, estamos haciendo un estudio más, digamos, concentrado en este área de aquí, eh, sabemos que la, necro... la primera tumba que se encuentra es esta que estaba aquí que estaba bastante distante, o sea que sabemos que de aquí a aquí hay toda una serie de enterramientos el ferradar lo saca rápidamente pero bueno, tampoco el, el ferradar, por ejemplo cuando lo pasamos por primera vez me dijeron, tienes unos reflejos metálicos eh, maravillosos y tal y pensé, bueno, debo tener una tumba llena de, de cosas y era un horno ibérico entonces fue un desastre absoluto de <risa> yo ya me estaba viendo la jugar y, y no había jugar. Hay que recordar que son comunidades cristianas y como tales no tienen a no deberían de tener a jugar. Pues son primeros cristianos todavía, pero de hecho, como veremos, la mayoría no tienen. Pero los que tienen tienen cosas muy especiales. ¿Cómo son las necrópolis rurales? Pues a diferencia de otras como Cercadilla, donde también tienen 200 individuos, o sea 200 tumbas aproximadamente, bueno pues son sencillas, son tumbas, son fosas, eh, eh, la mayoría son fosas bastante profundas, que eso nos llama mucho la atención, eso no es normal, llegan a los 80 centímetros de profundidad, entrar y salir de las tumbas a veces es complicado, tienes que hacer mucho yoga para a veces salir de allí, eh, la tumba luego está sellada con una serie de lajas. Unas están mejor trabajadas, otras son un poco más toscas. En algunos casos hay pistas que son como intentan como imitar, eh, digamos, a lo más eh, de manera pobre un sarcófago. Lo que están imitando es un sarcófago, pero como no te da, pues pones unas lajas en vertical y enterras al individuo. Y siempre con una cubierta. Sobre esta cubierta hay otra que es de barro que la documentamos muy desgregada y no sabemos qué formato tendría, si era una montaña, una pirámide, no lo podemos saber, pero sí sabemos que estaba esa cubierta y no tienen una señalización aparente. Puede que la tuvieran y fuera de algún elemento orgánico, una madera o algo similar, y no se conserve. Pero lo que sí que es verdad es que si nos fijamos en la estructuración de la necrópolis que hemos visto antes, las tumbas aquí, no se superponen en ningún momento. Entonces, es evidente que algún tipo de señalización había, algún conocimiento de donde habías enterrado, lo tenías que tener. Además, es curioso, estamos haciendo un pequeño estudio, porque las tumbas todas tienen la misma orientación, es un culto mitraico, el cristiano, y por lo tanto está relacionado con el sol, con la entrada, o sea, el sol sale por los pies, el sol se pone por la cabeza. Y están perfectamente orientadas al este, pero hay ciertos giros y movimientos puntuales que nos están, de agrupaciones que de repente se mueven mínimamente. Y nos están haciendo un estudio porque parece ser que el sol, en su movimiento entre el verano y el invierno, mueve ligeramente. Entonces podríamos llegar a averiguar incluso si determinados individuos fueron enterrados en una época o en otra. Bueno, las tumbas son sencillas. Incluso algunas sabemos que son cristianas, aparte de por el rito, por, bueno, por varios elementos del contexto porque puntualmente, no sé si se ve de manera tosquísima en alguna, en alguna de, las, de, de las lápidas que, que aparecen, aparece un crismón muy básico. Nos han aparecido dos, este es el mejor, el otro es un desastre, pero tenían claro lo que era y lo que iban a poner, el alfa y el omega se lo saltan porque no llegan a tanto. Pero Digamos, el, el famoso Quirro, la XP, sí que la, la mantienen. Cuando nosotros empezamos a excavar las tumbas, que como os decía, por ejemplo, esta es mi compañera Paula. Paula mide 1,90 y es una tía enorme. Y es muy difícil de excavar porque, aparte de la fosa, la fosa que se excava en una duna fósil, porque es un área paleontológica encima del yacimiento, bueno, ellos llegan allí, escavanado una, una fosa en la, la famosa fosa y hacen un pequeño recorte para ajustar al individuo finalmente a una forma, bueno, es, a veces es más eh, con forma más de antropomorfa y otras veces es un poco más irregular, pero lo ajustan mucho y a veces la excavación es muy complicada. Esta eh, tumba fue una de las que, de las primeras que excavamos y de las que más información nos ha dado, como podéis ver. Hay dos individuos, en realidad ella es una mujer, una mujer de unos 20 años, 20 y tantos años, y sobre ella eh, habían depositado un segundo cuerpo, era un varón, un varón adulto también, era más joven que ella, pero no mucho más joven que ella, y él había muerto con anterioridad, claramente. Él eh, había muerto, eh, estaba ya en un proceso de descomposición, y cuando ella muere, hacen la intención de desenterrarlo y meterlo en la fosa con ella. Esto es un elemento extraño porque realmente si nosotros atendemos a lo que hoy en día haríamos mmm, falleció mi abuelo, mi abuelo se entierra y cuando mi abuela fallece se abre la cista, a mi abuelo se le empuja y a ella se le mete pero aquí no, aquí ella tenía la prioridad porque ella está perfectamente en esto y es él quien saca para meter a él. lo normal es que lo hubieran metido en la otra tumba que eso también nos daba una indicación de que algo raro pasaba Esta mujer y el varón que había al lado pertenecían a una agrupación, es una agrupación de cinco tumbas que mmm, tenían tumbas, eh, algunas estaban vacías y otras estaban, estaban con individuos, concentraciones de individuos. Entonces teníamos cinco tumbas, una infantil, una de un adulto infantil vacía, adulto, eh, adulto vacía, la tumba de ella con, un, con el varón adulto, una tumba pequeña con bebés y una quinta tumba con dos niños gemelos y otro niño. Esto es una agrupación familiar, ¿eh? ya lo sabemos porque el ADN ya nos lo ha demostrado. Ella es la madre de los cinco niños y todos murieron de peste. Ese fue el gran impacto, porque la primera vez que me llaman a mí del más Plan y me dicen que había, ellos estaban encantados los animales, pero pues son un poco tremendos. Yo no sé para qué quieren la peste, pero estaban encantados. Pero yo al principio me asusté porque dije, bueno, pero esta bacteria... Pues, mmm, sobrevive al tiempo, porque nosotras estábamos, como podéis ver, allí metidas y vamos a generar la quinta pandemia mundial aquí pero para... y tampoco fueron así me decían, en un principio no, digo, en un principio digo, o, sea, o sí o no, o sea, no, no, no lo tengo yo muy claro pero bueno, es muy interesante porque es verdad que de repente vimos que ahí había un problema es decir, una de las cosas que nos va a llamar mucho la atención de la necrópolis es que había una gran cantidad de, bueno, esto no sé muy bien, pero lo, lo uso un poco, de enterramientos infantiles. Muchísimos enterramientos infantiles, eso no es normal. No es normal. Los niños pueden morir a determinadas edades, pero superados los 7, 8 años, la mortandad es muy, muy escasa. ¿Por qué? Porque ya estás en edad adulta, ya estás alimentado, tú ya puedes vivir sin, sin ningún problema y sin embargo aquí hay una cantidad de niños tremenda y además se entierran conjuntamente en secuencias de cuatro niños, cinco niños, muchos bebés algo estaba pasando, era evidente en el caso de los gemelos los gemelos sabíamos que por o sea, la, Susana Gómez, que es la antropóloga me dijo, estos, estos dos niños son iguales eran dos niños de ocho años, los dos físicamente, yo no era capaz de distinguirlos pero ella decía, físicamente son iguales uno era un pelín más chiquitín. No se, te, no se te mueren dos niños a la vez si no hay una epidemia, si no hay una infección. Porque los niños se te podría morir uno por mil razones, pero los dos, más el tercer hermano, más los dos bebés, más la madre. ¿Él es el padre? Pues no, no es el padre. Nosotras pensamos, pues era el papá, la mamá y todos los niños. No es el padre, de hecho... Los padres por ahora genéticamente no aparecen No quiero yo ahora generar esa polémica de no hay padres en la necrópolis Porque alguno habrá Pero ahora mismo no han aparecido, es el hermano de ella Y eso nos habla de otra tradición ajena aquí Que es la matrilinealidad Es decir, es una sociedad matrilineal No matriarcal, matrilineal La herencia es por la madre Y el hermano mayor de la madre es el que, el que marca la pauta por eso es el hermano el que está asociado a ella y a los niños, y no el padre de los niños. Esto es muy interesante, porque realmente, esto si no fuera la genética, nosotros hubiéramos hecho papá, mamá y bebés. Y no hubiéramos sabido, aunque hubiéramos intuido que algo estaba pasando, que era este. Claro, a partir de aquí van apareciendo distintas fosas, unas se conservan mejor, otras peor y realmente el impacto que tuvo el cabazo del molino, que es por lo que salió en la noticia de prensa y por lo que, lo, por lo que Lola lo vio, es la, la sensación de dolor que encontramos. Es decir, muchas veces desde los arqueólogos nos situamos en una distancia emocional con lo que estaba pasando, pero de repente vimos momentos de emotividad. Y hubo momentos en los que nos apretamos un poco. En este caso, por ejemplo, tenemos un varón, con un niño, el brazo del varón claramente lo está abrazando. Estas dos personas han, han muerto a la vez, no podían morir uno y después otro porque el rigor mortis no nos dejaría desplazar el brazo. Es un padre y su hijo. Es un niño de unos seis años. En este caso tenemos a una madre con su hijo y su bebé, que también murieron. Todos mueren a la vez, todos mueren de peste. Es una epidemia tremenda, mueren gran cantidad de niños. No lo, en la portada, lo que pasa es que digamos, la conservación no era muy buena. Eh, uno de los casos que más nos impactó fue, un, una, eran dos adultas, una estaba en posición primaria, la otra estaba en posición secundaria, y ellos siempre cuando se entierran, ponen, las manos las ponen, o sea, se entierran de supino, porque son cristianos, se entierran boca arriba, y las manos las tienen normalmente sobre la cintura, la pelvis, aproximadamente. Además, se conservan muy bien porque la posición anatómica quitando la mandíbula que se les desarticula posmortem porque deben llevar algún tipo de sudario entonces el cuerpo se mantiene exactamente como, como estaba y esta sin embargo apareció con un brazo cruzado no sabíamos por qué tenía el húmero en posición extraña radio cúbito, y yo dije, bueno, pues esto debe ser que se les fue pero rápidamente al empezar a excavar nos dimos cuenta de que no que tenía un bebé tenía un bebé atravesado tenía... La cabecita aquí, el bebé era tan pequeñito que prácticamente nos quedaban algunos elementos de, de los dientes, tía, no de los dientes, sino de los gérmenes de los dientes, fragmentos del cráneo y un poquito de cadera y un ceno, porque el, la conservación en una cosita tan chiquitita es muy complicada. El impacto fue tremendo porque, claro, era, era la mamá, esta sí que era la mamá, con su bebé abrazado. Esto no aparece normalmente. Pero claro, hay que pensar, y nosotros que hemos vivido una pandemia recientemente, que la, o sea, cómo asoló eh, la peste toda la zona, de alguna manera eh, se llevó por delante a gente muy joven y a muchos niños. Y eso debió generar emocionalmente un impacto tremendo, aparte del impacto económico que generó, porque has perdido a la masa productiva que había aquí y toda esta gente, estamos hablando de 300 tumbas en las que con enterramientos murió, puede haber 500 personas pues o sea, ¿las fuentes te hablan de miles en un día? pues puede ser, pues muy posible porque se descontroló completamente y bueno, es un, es un gesto doloroso decía que no había Juárez porque normalmente no hay Juárez, son tumbas cristianas, los adultos no llevan a Juárez puntualmente alguna cosa parece ser que a lo mejor algún elemento personal Algún niño tiene un broche de cinturón, pero del un bueno, cinturoncito normal, que, que iban vestiditos. Sin embargo, aparece un pequeño grupo que sí que llevaban a jugar. Este es uno de los grupos. Esta es una compañera de Cádiz que, que trabaja con nosotros, que se llama Isabel, y es una niña. Los enterramientos infantiles son difíciles de distinguir antropológicamente. No sabemos si son varones o son mujeres, porque realmente... Eh, nos, nos fijamos en la cadera y como no tienen la cadera desarrollada todavía, pues son muy pequeñitos, pues no podemos saberlo. Pero gracias a la genética, pues sí podemos empezar a saber si son niños o niñas. Pues las niñas pequeñitas, menores de 12 años, llevan todas a jugar. ¿Y qué llevan? Llevan unos collares y unos pendientes porque las visten de novias. Las visten de novias porque el estatus de la mujer es muy importante el casamiento y ellas no llegan a ese casamiento. Tenemos noticias de la zona de Grecia, de la zona oriental donde se producen este tipo de ritos. De hecho ellas llevan ajuares con ámbar, llevan todo este material es ámbar, llevan eh, pasta vítrea, que no es de esta zona, el ámbar posiblemente sea de la zona de Sicilia, que estamos analizando llevan piedras preciosas como la cornalina y la turquesa y luego suelen llevar unos aretes que las pobres a veces son tan pequeñitas y con esos aretes una <ríe> pinta como Rosalía sabes que las lleva? ves y dices madre mía o sea, son muy muy impactantes verlas aquí tenemos una foto de una de ellas y como lógicamente nos salía justo en el lateral de la oreja este es uno de los pendientes que llevaba una de las niñas aquí es en el proceso de excavación que Además hay un montón, o sea, había toda la, digamos los collares con los fragmentos de ámbar están por aquí, les salen por la altura del cuello. Esta es una composición que hemos hecho nosotros porque realmente no puedes encontrarlos estrictamente, pero salen de, de, de pecho para arriba y por lo tanto sabemos que no eran largos, eran de, varios, eran de dos vueltas o de tres vueltas en función del número de cuentas. Esto también nos impactaba porque muchas veces aparecen los varones adultos con las niñas pequeñas y sabemos ahora que son los abuelos que se entierran con las nietas y las entierran con todo el ajuar de, de, con todo el ajuar funerario de lo que era una novia. Un poco en conclusión, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo ahora? Bueno, pues nosotros estamos viendo que el mundo bizantino llega, nosotros en el análisis genético que estamos haciendo, estamos viendo que estas poblaciones como la del Cabezo del Molino, aparte de la peste de los pobres, traen también población oriental, genéticamente pertenecen a, a dos grupos, uno del Mediterráneo Oriental, posiblemente Grecia Tur eh, Turquía, de esa zona, no, sabe, no se puede especificar, y también no sale población norteafricana. El problema de la población norteafricana, en la costa alicantina, y seguro que aquí pasa un poco igual, es que el flujo es tan constante que hay una mezcla. Entonces, ahora mismo no sale población norteafricana, pero a lo mejor es local. O sea, el contingente norteafricano es más difícil, porque desde época romana es una constante aquí. Entonces, realmente no puedo decir, son africanos, no. Pero la parte oriental sí. ¿Qué sabemos entonces ahora? Que se desplazan. Eh, poblaciones de la zona del Mediterráneo, en época de Justiniano, que junto con ese desplazamiento, van a, que es de carácter comercial y que va a acompañar a todas esas cerámicas y a toda esa expansión del cristianismo, que además tanto quería Justiniano, pero llevan consigo la peste detrás. La Yesina persi, eh, pestis es la famosa bacteria que, que genera la peste, y en este caso el más Plan la tiene perfectamente documentada, como es una bacteria, tiene una serie de alteraciones genéticas también. Bueno, saben que esa bacteria es la de Justiniano, no es otra, porque está datada en esa fecha, y para variar viene de China. Que yo digo, esto ya sí. <risa> nos llega, o sea, sí, bueno, que no nos oiga porque luego los chinos se enfadan, pero... Digamos que no llega por la zona de la ruta de la seda, va a llegar al Alto Egipto, por ahí sube por el Nilo y de ahí se expande, se, la, se tiene un seguimiento de, de la batería y por ahí se expande a través del comercio hasta llegar a la, a la península. Y ya está, muchísimas gracias. compartir nada si tiene bueno muchísimas gracias Teresa yo creo que, que es muy complejo todos los estudios se han hecho y lo ha explicado, lo ha sintetizado ha muy, bien, ¿eh? muy bien nosotros tenemos la inscripción nosotros no, pero no tenemos esos estudios. Es una inscripción que aparece en la que nosotros conocemos como Necrópolis de Chinales, lo que actualmente, bueno, pues entre Vista Alegre y, y lo que era el camino viejo de Almodóvar, que es la calle Antonio Maura, y aparece en las excavaciones que se hacen en los años 40, en la segunda mitad de los años 40, para la construcción de esa ciudad-jardín. Que ahora, que ahora conocemos. Es una zona donde hay, digo, por, por contextualizar sí, sí. la pieza, una zona donde hay enterramientos desde el siglo I, es donde, la zona donde también un poquito más al norte aparecen las inscripciones de gladiadores del siglo I o II, pero también es una zona donde, eh, bueno, pues en aquella época si se estudiaron determinados restos, de lo que podría ser una, una, una iglesia o una, en fin, no se sabe muy bien porque tampoco tenemos muchos datos. Tenemos los croquis del Samuel Los Santos, que era director del museo, que es el que lo excavó. Uh -huh. Bueno, al final lo que venimos a decir es que es una inscripción que, que creo que muchas veces hemos hablado y aquí está el profesor Márquez que hablamos ya el mes pasado sobre reexcavar ¿vale? los almacenes. Una inscripción que tenemos en los almacenes que había sido poco conocida <coughs> y bueno, pues dentro de la de estas nuevas investigaciones que llevamos a cabo, pues dijimos, bueno, si pues, si una inscripción que habla perfectamente de, de esa epidemia, ¿no?, de esa peste provocada por la bacteria, y ahora Teresa va a explicar por qué dice lo de la inguinal, que no. creo que a lo mejor ustedes han quedado ah, bueno. pensando, porque es muy raro que alguien se entierre diciendo, yo me he muerto de estas cosas, ¿no? eso Claro, bueno, realmente la, la, la peste se detecta por unas series es que es muy desagradable, son los bubones que los, los bubones que van apareciendo. De hecho, yo en broma a las chicas de las cabazas les voy diciendo: os voy a ir haciendo las revisiones porque te aparecen los bubones y eso es la primera evidencia de. Claro, empieza por y se expande porque, por pues, lo visto, es de tipo sanguíneo, entonces se te va moviendo. Es un poco, veamos, que es, específicamente es una enfermedad que se detiene y se define por, por, esa, por ese bubón inguinal. Entonces, eh, y además es que eh, coincide la fecha del 607, coincide perfectamente con las dataciones de radiocarbono que nosotros hemos hecho en el yacimiento y que es la fecha en la que se está produciendo toda esta epidemia que estamos viendo en el sureste y que seguramente poco a poco irán apareciendo es que realmente son cosas que en este caso porque el impacto hasta visual nos permitía ver que algo estaba pasando en otros casos a veces pues a lo mejor no y luego la bacteria se tiene que conservar que no es tan fácil porque genéticamente tiene que haber penetrado en, en la zona de las muelas que es donde la estamos localizando y a veces se conserva o a veces no a veces la muerte es tan rápida que el individuo no deja registro genético de esa modificación o sea, no es fácil seguir a la peste, pero, pero bueno, yo creo que es evidente y hombre, el registro de Córdoba creo que es súper interesante porque además estáis más al interior en ese debate, en, en temas de movilidad de población, en temas, o sea, es evidente que llegó aquí también y si llegó, es que llegó por expansión, no se quedó en la costa, así que se movió hacia el interior claramente. Sí. La primera, bueno, no, en mi ignorancia, la primera peste que se tiene constatada como tal y tan expansiva es esta a la que se te refiere, o anteriormente también tenemos, por en la época romana. Sí, sí, de desde el neolítico se están constatando eh, fases de peste desde el Neolítico, porque la tienen localizada pero, y en época romana hay varios episodios importantes pero parece que tan violento como este, no, y debe ser que la famosa Renovatio Imperi que quería Justiniano la movilidad que le dio a la población oriental hacia la zona occidental fue, el desa o sea, fue la expansión máxima, ¿no? a lo mejor en, en época eh, del Imperio Romano se focalizaba en determinados puntos, pero aquí la, el drama vino a la expansión de todo el Mediterráneo. Nosotros estamos aquí, pero estoy segura que en el norte de África saldrá la peste, que en Egipto saldrá, porque fue un episodio masivo. Fue, fue de las más violentas que se recuerdan. Fue de las más violentas que se recuerdan. la pero... relación también con eso? Perdón. Sí. Eh, eh, la peste española, la del 19, sí. esa es, la, es una bacteria que va evolucionando, se supone, o otras bacterias? La bacteria... No, no, no. Ah, la bacteria, la bacteria va mutando La bacteria va mutando Entonces, por eso los genetistas dicen que esta bacteria es la de Justiniano Que luego, bueno, pues en un momento determinado Tampoco saben por qué Como tiene esos, esos ciclos, la peste se, se elimina Luego vuelve a aparecer Luego vuelve... Ahora ya está totalmente controlada Pero en su momento sí que tenía Y no es la, es la misma bacteria, pero mutada La de la peste negra, por ejemplo Es otra bacteria es otra, es otra de la familia, de La mutación? Sí. sí. Eh, eh, muchísimas gracias por la explicación, ha sido didáctica y e interesantísima. Y parecido en ese periodo que hay digamos, una especie de burbuja vacía de, de conocimiento de qué sucede, ya no solo a ese nivel de investigación tan interesante, sino, por ejemplo, de una herencia romana. Eh, que, por ejemplo, tiene ciudades muy ordenadas, generalmente, ¿se pasa tan drásticamente al urbanismo islámico, por ejemplo, caso de Córdoba, o por en medio hay algo de paleocristiano que ejerce, entiéndase la palabra, ejerce un poquito de talibanes con lo que existía? Sí, yo, yo estoy decía nosotros, hombre, yo la zona de Córdoba la conozco menos, pero la estructuración, en el, por ejemplo, en la zona de Alicante que también, digamos, la misma ocupación de intensidad romana, el tránsito de estos 400 años va a ir transformando tanto el espacio rural como el espacio urbano de forma clara antes de la llegada del mundo islámico. De hecho, nosotros, en el impacto bizantino llega al punto de que hay ciudades que las fundan los bizantinos ni tan siquiera tienen origen romano como la ciudad de Orihuela. Que cuando llegan los visigodos y al final nosotros tenemos ahí un pacto de Teodomiro cuando llega el mundo islámico, en realidad el origen de la ciudad no era romano, era bizantino era un bastión militar bizantino que va a prosperar y que bueno por pues una serie de cuestiones económicas va a… lo que pasa es que el mundo bizantino no deja de ser heredero del mundo romano y se parecen mucho, entonces no son tan fáciles de distinguir y tienen una estructuración pues, muy similar, eso sí que es verdad, pero sí que hay una transformación paulatina, son, son 400 años que lógicamente eso es como nosotros mirarnos ahora 400 años antes, dirán son los mismos, pues, no tenemos nada que ver, entonces… Sí, sí, que hay. lo que pasa es que se conoce muy mal. La, la ocupación bizantina ahora mismo, hablábamos de lo yo antes, Cartagena, la ciudad de Cartagena, que fue la capital, es una de las que está sacando las primeras evidencias de barrios bizantinos, por ejemplo, que son muy desestructurados, se parecen mucho a los islámicos, precisamente, pues son casas así adosadas y tal, que estaban sobre el teatro romano. O sea, es difícil, pero se empieza a ver, es difícil de, de visibilizar. Sí. Y ya por último, perdona, gracias por todo bueno, sí. eh, La identificación de la bacteria es que me ha llamado la atención, o sea, bueno, había una peste, ¿no? Y me pareció oírle que se alberga en el, en las muelas. O sea, ah, y ese tipo de la bacteria que es está. Esta, no está viva, no está viva, yo estoy libre de yo cuando llegaba, no, no hubiera venido, mis amigas cuando llegaba al museo y volvían me digo, pues he descubierto una peste y tal. entonces todas me ponían la mampara delante, pero no, no hemos hecho nada. Es una bacteria, entonces eh, lo que cuando ellos hacen un estudio genético, de hecho nosotros... Eh, ya no es como antes, que tenías que ir con 200.000 guantes para no intoxicar la muestra Entonces, ¿qué es lo que hace el Max Plan? Ellos, los meten unas, ellos pulverizan el, el hueso eh, Bueno, sacan unas muestras Lo bueno de la muela es que la dentina protege el ADN El ADN no es tan fácil de conservar, aunque tú tengas un hueso no tiene por qué conservar ADN Eso es un colágeno muy difícil ¿De dónde lo sacan? De la parte petrosa, que es la zona del oído que conserva muy bien el ADN y las muelas eh, y no todas tendrían por qué pero eso significa que tú has muerto de una infección de peste muy intensa entonces todo tu cuerpo se ve está afectado ellos al machacarlo eh, de, sacan como distintas eh, sí, secuencias genéticas una va a ser la mía porque está tocando al individuo antes de morir, o sea eh, ya en el post -mortem. y otra va a ser precisamente la de la bacteria porque se queda impregnada hay un rasgo, hay un un rastro genético de la bacteria en ti hay una modificación, las famosas vacunas ahora son modificaciones genéticas o sea pues es un poco parecido, ellos hacen una infiltración genética pero no todo el mundo llega a sobrevivir tanto como para que se quede el registro por eso a veces sí, a no, sin embargo por ejemplo uno de los bebés sí que conservó la bacteria a veces la conservación es un poco selectiva pero me llamó la atención porque era un bebé de un año y medio que era nada y del que conservamos nada de germen y, y sí que salió. En otros a lo mejor no sale y sí que la tiene. Ya, yo he preguntado otra cosa al margen de lo de la peste. Sí. Hace muchos años yo estuve colaborando en algo. De una excavación arqueológica que se hizo en Lucena. La Basílica de Coracho. Ah, sí. Y es que al sacar una foto ahí de la planta. Me ha forzado me en ese momento. Ah, bueno, que la basílica, yo saca la de la Alcudia, ¿no? De Elche, que sí, ah, que son esas y plantas. Sí, que tiene esa forma. Sí. Pero, pero yo, por lo que no soy experta en nada, sí. pero mmm, se hablaba si podría ser más visigodo que bizantino. Claro, la, en el caso de la de Elche hay mucho, Bueno, las basílicas, delante, primero los orígenes y luego las siguientes ocupaciones. Pues la basílica de Elche, igual que esta. Tiene un origen que podría incluso ser de, color, de, de época... Bueno, es del cuarto o quinto, dejémoslo ahí. Luego tiene una fase bizantina y luego tiene una fase visigod. Los visigodos utilizan el mismo, el mismo elemento. De hecho, y aquí se ve, o sea, tenemos una secuencia muy bien estudiada. No tienen un problema, el templo es el mismo y eso no, no les supone un problema. Y luego ya no tengo la mezquita que llega después. Que aquí no llegó, porque llegó a otra zona, pero vamos, que decirte que esas secuencias se utilizan, son muy normales, sí, sí. O sea que podría ser bizantina y luego visigoda, no hay problema, podemos convivir largos <risa> sin problemas. <risa> sí. bueno, ¿Alguna pregunta? Sí. Pues si no hay nada más, pues muchísimas sí. gracias. Muchísimas gracias a todos. ¿eh?